De aquí. Ah, Se te escucha más fuerte que yo que sé, ¿eh? Son... ¡Hostia, Zorman! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, equipo! Vale, ¡Sin caníbal! Vale, ¡Vamos, Zorman! ¡Dale caña, Zorman, es tuya! Vamos. Venga, vámonos. Sí. Todo vacío, porfa. Ropa también, todo vacío. Vaciaros todo, ¿eh? Todo, todo, todo. todo. Listo. No, ya… Las presentaciones, ya acabamos. Uf, qué nervios. Qué nervios. Sí, ya sé. Las inscripciones eran hace dos días. No a salir para confirmar, ¿vale, Thorman? Y tú por lo que te he puesto, Robert. ¡Ayuda! ¡Ayuda! has estado montado? No, no haría yo eso. Pues mira, entonces. A ver. Mira, tiene fuego. Ah, que es como un machete. Tú cambias las cosas, eh. Vamos, Thorman. No, no es. Unos kicos, unos kikos, unos kikos, Admin, unos kikos, Admin, unos kikos, Admin, unos kikitos Admin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! caníbal kicitos, unos kicitos, unos ¡Sufre unos ¡Al infierno! ¡Al infierno! ¿Por qué resucitaba aquí? Ha sido épico, ¿eh? se ha quedado mucha calma ahora Se ha quedado mucha calma Ay, Dios mío Uf. ¡Grande Luis Mario! ¡Grande Pablo Albert! ¡Vamos, Elia Elum! ¡Grande Sacro Strife! ¡Grande Pablo Guisado Díaz! ¡Vámonos! Madre mía, me he dejado llevar por las emociones, eh Edwin Moran Ay, Dios mío Ah, Seguimos, vamos, equipo, ¿no? lo conseguimos. Storman, grande. <risa> grande Zorman Vamos. Grande. Arriba, arriba, cáitate, ¿no? Escucha, escucha Jager, dale. Poniéndolo díselo, díselo, por dentro, joder. No, no, dándole F1. Dile, Jager, luego te toca. Ah, dándole F1, ¿tú? vale. puto Jager gritando. Grande Zorman. Grande. Este, es mi, este es mi compañero, de caña. Eh, ojo <risa> que luego vais a ganar, eh. Probablemente tú. A y Reborn. Si si Yo creo que sí, que vais a ganar. Tengo chatarra por apostar 24. ¿eh? <risa> Aparte Reborn tiene puntería y Thorman oh, oh, se te da oh, oh, muy lo, bien. lo, Toca ahora, toca ahora, reventarte la cabeza. Ahora, ¿Seguro? Sí, sí. Mirad, mirad. sí. ¡Eh, toma, las toma! ¡Nos no, ¡Ah, no, tú no estás calificado! ¡Villín, villín! ¡Villín, Auron! ¡Coge la que me toca, to to to que toca! Vale, toca! vale. toca! ¡Le va a llevar, le lo tengo. llevar! Lo venga, venga, ¿no? a llevar! ¡Le va Reborn. Venga, vamos, va Reborn, vamos. equipo. equipo! ¡Reborn, a por ti, ¿vale? Toma, coge mi chatarra. Por ti no, por nosotros. Con esa chatarra, por, por nosotros, Rubis. Por siempre. las patatas para ti. Batear todos los bolsillos, por favor. Vaciar todos los bolsillos. Vale, todo en son. Quítate, bien, quítate todo, yo. Misa. Quítate todo. El casco también. Al Capone y Misa y Zorman y rebor. Están bien colocados. No, pero Zorman. Sí, sí, el... Al Capone y Misa están aquí. Soy más viejo que tú llevabas ahí, Misa? ¿Qué traes ahí? Sacale. vale ribor qué Venga, va. venga, Ribor, que podemos, eh, podemos. con Pon eso, porfa. Misa, te va a salir para confirmar, Lo pongo en el chat. Sí, lo tienes que poner, sí. Por favor, eh. Listo, listo. Vale, te tienes que salir para confirmar misa. Una vez confirmado, aquí te saldrá un comando con un código, Ribón. Se lo tienes que pasar a Zorman, ¿vale? Y misa se lo tiene que pasar a. ¡No en ti, A ver, escuchadme, escuchadme. Barra. Pero eso no Barra, TDM, Porfa, porfa, Por porfa. por favor, por favor. Mánamelo la, la, por, por, por PM, quizá. De de por el grupo Thor mismo. Thorman Discord. No Discord, Thor Discord. Una Dime. A una... ver, el código es… Me voy, me voy. De... Un ¿Sí? ¿Me me momento, un me momento, ¿qué? Barra TDM… Un momento, repite, repite, al principio. Barra TDM… Sí. Y lo sigo escuchando, tío. 9, 10, tío. Por favor. No te callas. Repite nuevo, por favor. Barra TDM… Sí. 69760 Pon un espacio después de TDM. Aquí, aquí, aquí lo escucho uno. ¿eh? Oye, ¿qué Vale, Reborn, Reborn, de rebol. A por el blanco primero, eh. A por el blanco primero, eh. 100%, por 100. a por el blanco primero. La la Espérate, vuelta, que, a vuelta, que, la, la a, la vuelta, a por el tipo blanco primero. Hay un blanco y un negro. Pues a por el a blanco. Pone que se ha cancelado esta mierda. Rebol, escúchame, a por el blanco, eh. Es que él ya entró. Espera, Thorman. ¿no? Mamahuevo. Hostia, ahí, yo me da la vuelta, ahí, ¿eh? yo soy la otra punta del coliseo. he este. muteado Rust directamente. No, no vale, vale, no, vale, no vale, vale, se si no, reforman. Vale, reborn, a por el blanco, ¿No ¿ok? ¿Lo has escuchado, ¿Lo la ¿La has escuchado, para. Raúl. Reborn dime que me escuchas, a por el blanco. Estoy no, escuchando, sé, sí. desaparecido Dale. misa, pues no va, claro, se tiene que repetir todo. Me dice, me dice que no existe el combate. Me dice que porque se ha salido misa, dice que está frente a nosotros. dice que está frente a nosotros, pero no lo veo. ¿A están matando. Ha desaparecido. Oye, tío, no se callan, tío. Les han matado, les han matado. le veo, a Misa, tío. Vuelven, vuelven. No le vemos, tío. ¿Te ha quedado en el duelo o algo así? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! Me vale, en control. Joder, De verdad, tío. 12 años, tío. ¿Y matas a Misa… Ojalá 12. ¿De cómo lo mato si no lo veo? siguen, siguen. No, no, le qué pesado, qué no, ¿no? de verdad. ¿eh? Pasado, ver. Casi Yo, me desquicia. Yo muteo ahora sin mí. Mira, mira que van a pelear, que van a pelear nuestros feliz. compañeros Auro. Mira. Pórtate bien, coño. Oye, mira, y vaya hablándome y lo tengo muteado. Y ya se parece. Y se pasó de él porque no. Venga, hermano. Grande. A ver. Pues su hermano. La ha hecho que bien. Oye, qué coñazo de. No, No, mira. Aquí enfrente está la gente más tranquila, eh, la gente enfrente. Ay, se va a ¡Guau! Wow. ¡No se pedir, tío! Luzo, mira qué espada tiene! ¡Mira, mira, mira! Ahí está, vale, coño, ahí está, vale. misa. Perfecto. Eh, vale, espérate. Remol, pon el atipo que le pase, ¿vale? En están todos tranquilísimos. ¿cuál era? Era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No voy a pasármelo, que no me no acuerdo. Oye, oye, oye… Oh, me he caído. Mario, pégales vez, ¿no? a todos, por Dios. ¿Otra? Sí, yo aquí el tonto que va a morir. Por hay no un par de aquí? gritos y se van. Ya está, ya está. Está todo no, el juego no, mandándoles callar. Vale, hacer el cuadro. Tenía que salir un comando para hacer la misa. Es Jesús, mata a la gente que está ahí dando por culo. Porfa, que mata a la gente que está dando por culo porque están ya mucha gente rayada. Totalmente. Vale, no, no. cuando confirmes, Norman. a misa le saldrá un código, un comando con un código y a Ribón otro. Ribón te lo pasa a ti y misa te lo pasa Norman. a ti. Escúchame. A ah, butar ¿sí? a la. 16347 Listo, ya está. 16347. Correcto. 16347. A por el blanco. Reborn, a por el blanco. Y Norman, pero Tío, que se callen ya la puta voz. Ya, ya les toca, ya les toca, ya les toca. Venga, Mira, por el Pero por qué no les dispara. Venga, va, va, no, que he no. empezado. Silencio. Mmm. A ver. Venga, chicos. Vamos, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, ¿Qué haces? con costada Venga, Cormate. Ah, ahí viene, ahí viene Me está matando no, Majichi. No, no, no, no. Ya le he dado yo. Buena, buena, buena, buena, buena, buena Buenísima Reborn! Buenísima. ¿Qué haces, Reborn, ¿Qué haces? Buena. Hay que rematar, hay que rematar. ¡Vamos! Reborn! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tip Caníbal! ¡Me quedé ¿Te los has hecho? En he hecho? toda la cara. ¿Tú ¿Tú que te imaginas que a buena, a buena, Buenísima. ¿Eh? ¡Respawn! ¿No sí, sí, dale a respawn y luego te… F1 kill. Claro, y ya sales en el saco que te has puesto antes y ya estaría. Se han ido los que cantaban. ¡Y gané! me muteao. A mí me ha el juego otra vez. ¿Por qué te ha echado? Me he muteado? No sé, pero ya van dos veces que me he tocado volver a… Estoy muteadísimo. Pero, no sé. ¿qué está pasando ahí? No, y Mario acaba de matar a uno, pero Mario. A marichi Saquea, saquea, que tiene cosas. A ver. ¡Hostia! ¡Que tiene un hacha! Para mí. Tiene, tiene un problema rebord, y esto ya lo digo en serio, porque yo creía al principio que era un poco de cachonde y eso, pero tiene un problema de. Que. que, que, que pero que no lo entiendo, tío. Y gané, dice el cabrón Y gané Y gané como si, como si hubiera ganado él solo, tío Y aparte estaba viendo de repente, tío Que estaba luchando contra el negro Es que no tiene sentido Es que es muy fuerte Bueno, da igual Que, que es muy cabezón, Reborn, ¿eh? me, me tiene contento Reborn, me tiene contento y gané Dadme comida, dadme comida que me muero A ver, ¿dónde estás? Aún siguen, aún siguen, sube, gritando esa mierda. Yo, yo me voy a alejar un sí, poquito. Mira, mira. Toma, Ponte, toma. pon el volumen. Mira, quédate el volumen. GG, <risa> gente, GG, lo conseguimos. Oscar, Oscar. Lo conseguimos épicamente. Si queréis muchos puntos, apostad siempre por mí. <risa> Ojo <risa> contra el Nexus, <risa> contra el Nexus está más complicado. en Bragas. en Bragas. En Bragas. Oye, Hola, me toca. Me toca. Nice. Buena suerte, Nexus. Y me voy a la mierda, ¿eh? Venga, gente, a ¿Ah, por todas. Zorman, tío, ¿dónde coño estabas? Perdona, estaba hablando con el chat, me, me, se me ha ido de las manos. A tomar por culo, me hago Venga, más, te toca. Venga, manos que nos vamos. No, ¿Que va? más, me he quedado ahí encallada, por favor. Hola ¡Vaya, sí, de esto gusto ¡Vamos, caníbales! ¡Vamos! ¡Grande, grande, grande! Thorman, enorme! Pues cuántos ánimos, eh. Yo aquí volviéndome loco. ¡No, no! ¡Me ha sí. acojonado! ¡Me has asustado, Zorman! Zorman, ¿Ya ¿Nos has asustado? Oye, Zorman, eh, solo quedan los uno para uno, ¿eh? O sea, dos pa' dos, dicen que no. No, no, ya no, ya no hay dos para dos, entonces qué hacemos. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque ni dos palos, no sé. dos? ¿Qué ha pasado? Pues. No lo sé. Pues sí, pero no seguro los van a hacer más. a ver, a ver, entonces. ¿se no, cancela? no, no, no, no. Se cancela. Han dicho que no, no. Se cancela porque da fallo. Pero se va a hacer pero, otro bueno, día o qué? No, Pues esto que entonces me llevo. Nos esto a casa. que me llevo. Eh, vienes, Violeta, con Juan. Esto Matamos que me llevo... a Juan. ¿Os vais Espera... a comer a Juan? Vale, pues espérame, ¿Eh? que estoy llegando. Juan, vienes, vienes fuera y hablamos. Espera, que estoy llegando. Esto que me llevo. A chuparla, me llevo todo. O sea, Ven, venís, fuera, Hola. Hola. venís fuera, venid fuera, nos comemos a Juan. Sí, Hace sí, sí, vamos pero, pero, pero escucha, vamos a a Juan. Pero se cambió a Juan? El otro dios. Vámonos que, que nos vamos, gente. Ay, vámonos que nos vamos. Eres mío, lo grande, Dani Santi Esteban, vámonos. Claudio Martín Ferreira, vámonos. Enorme Samuel Garrero, Dementia Ciner. Grande, Helena. sí. Grande, te la ganaste. Grande, David Uriel. Ojo con Nexus, eh. Que Nexus no es ninguna tontería, Sebastián Renteira. Grande, grande, grande, amigo. Pinches, un saludo, Sorman. Es mi salvador, Sorman. Es mi único Dios. Sos crack te amo. Yo también te amo, pinches. Juan Pablo, buenísima. Vámonos, buenísima. Jorge Adrián Zen. Steven Falla, Valenciano y todo el mundo, épicos. Madre mía, nos eh. venimos arriba. Uf, otro 10k ganado, Sorman. Vamos, tú puedes. Vamos, Oscar Castellanos, que es, es inteligente. Y está apostando, gracias por apostar por mí. Me lo el campeón de campeones. Épico entre épicos, grande. Wendy Gales, grande. Sí, Pero, para que yo le pueda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Dime, perdón. Te toca a ti. Gracias. Hola. Se me cura la comida también, ¿no? Y el agua, ¿no, Jesus? Perfecto. ¡Ah, suerte, chocas! Los que van a morir te saludan. Madre mía, <risa> ya yo A mí no, al, eso es al César. A Esto no es un juego, pues no. Esto no es un juego, tío, estoy mi peragro. Ay. Vamos, Misael Sandoval, vamos. Franky Lozano. A ver lo que se puede hacer. te acabo de mandar sorman. Chocas, acabo y los siguientes Ander y Johan. Yo gasté a eh yo a Sorman. Yo, que anda ahí en el quad. Ah, sí. Que Ander, Ander, sí, Ander, tío, Ander. Pues está en eco. It is for it is. Buenísima, chocas. Bueno, gente, casi, casi, casi, casi, casi. Me hubiera sido más bonito si me hubieran apoyado, aunque sea alguien, pero bueno. Mm, así es la vida. Se han ido todos. Pues nada. ¿Por qué he revivido aquí? ¿Por qué he revivido aquí? Eh... En fin, lo hemos intentado, lo hemos intentado, gente Lo hemos intentado Vámonos que nos vamos, gente, vámonos que nos vamos